Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente le va a aliviar los dolores de cabeza a todos aquellos que se les olvidan las contraseñas que le ponen a los servicios web. Y para eso tenemos a María, ella se va a presentar y nos va a contar qué hace en Excel. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es eh, María Sol González, trabajo en SET Latinoamérica y, particular, eh, particularmente, lo que desarrollo junto a mi equipo es investigaciones sobre vulnerabilidades, sobre grupos cibercriminales y también tenemos tareas, por ejemplo, de awareness, ¿no?, que tiene que ver con esto de llevar la tecnología de la ciberseguridad un poco en un vocabulario que ayude a los usuarios finales no como consejos y demás. Fantástico. Y en ese orden de ideas, me encantaría que nos aclares qué es eso de los passkeys, porque en algunos lugares se hablan de unas llaves de hardware, en otras de software, y otras hablan como si fuera básicamente lo mismo que los passwords, pero cuéntanos eh, desde tu perspectiva qué es. Bueno, esta tecnología me atrevo a decir que es bastante disruptiva y que si bien ya hay sistemas operativos que la están utilizando, como es el sistema operativo de iOS, ¿sí? eh, es un tipo de tecnología que va a ayudar muchísimo al usuario final. ¿Por qué? Porque hoy en día todos los usuarios finales, que también terminamos siendo nosotros, lo que estamos hartos, me atrevo a decir, de escuchar es el tema de las contraseñas, ¿no? Que, ahora se le está empezando a añadir un poco más de complejidad en cuanto a, por ejemplo, bueno, ten tenemos que tener contraseñas diferentes en cada uno de los servicios que consumimos, tienen que tener cierto tipo de extensión, también aconsejamos, por ejemplo, que combinen eh, caracteres alfanuméricos y demás, entonces esto se le empieza a añadir un montón de complejidad en el manejo de las contraseñas, porque... Como todos los usuarios tenemos muchísimos servicios. Y esto muy bien lo entienden las empresas como puede llegar a ser Google, ¿no? Eh, o la parte, como mencionaba, de iOS y demás. Entonces, ¿qué es una eh, Ya de ya retomando este tema, ¿no? Con, con esta breve... Bueno, una Paski lo que es, es un, un nuevo tipo de tecnología que viene a ayudar al usuario con el tema este de facilitar las contraseñas. Eh, deja de ser esta contraseña tradicional que antes bien mencionaba, sino que ahora lo que se propone a través de, de Google, ¿no? O desde Chrome, por ejemplo, es que el usuario pueda tener una contraseña, pero que eh, sea a través de lo que es la huella dactilar o lo que es también el reconocimiento facial. Que si querés podemos andar un poquito más en cómo es que funciona, ¿no? Porque todavía esto queda lejano si lo explico de esta manera. Entonces, Fantástico. Para... Adelante porque, como, como tú acabas de decir, todavía está muy etéreo y la gente va a decir, ah, eso es casi lo mismo que un password. <risas> claro, bueno. Eh, para el usuario va a ser bastante transparente, eso es lo, lo, lo bueno, ¿no? Que no va a ser complejo. Pero ¿cómo es que funciona? Si bien la idea es también vendría a ser como una especie de password, lamentablemente lo que pasa, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, nos roban nuestra contraseña ¿sí? de una red social o de algún aplicativo, y lamentablemente si no tenemos hasta incluso el doble factor de autenticación activado, eh, se hacen dueños, ¿no? Podríamos llegar a decir de nuestra, de nuestra cuenta. Entonces ahí es donde inciden los problemas que vienen acarreados de phishing. Pero una PASCI lo que tiene asociado, como yo mencioné anteriormente, es una llave privada que tiene asociado por un lado, nuestro, vendría a ser nuestro patrón eh, de huella dactilar o por medio del reconocimiento facial. Y la única manera de yo poder acceder a esa llave va a ser activando, si ¿sí? se va a activar dentro de mi dispositivo, por ejemplo, móvil, si lo utilizo. Y la única forma de poder acceder es que yo como usuario active mi huella digital o a través de la cámara de reconocimiento facial Hago un paso de nuevo para atrás, ¿sí? porque hay veces que esto no, no, no, no se entiende del todo. Yo tengo mi llave, eh, esta PASCI, lo que va a hacer es una clave ¿sí? que va a estar, por así decirlo, escondida, ¿sí? o va a estar protegida por la activación de mi huella dactilar o mi huella digital. Entonces, ya poniendo eso, de, de, de antemano, ya entendemos de que el cibercriminal aunque tenga acceso, por ejemplo a mi teléfono móvil, que es donde va a estar alojada, la única manera que va a tener el cibercriminal es que tenga la misma cara ¿no? que, que el usuario o la huella de entonces acá es donde aparece esta nueva gran tecnología disruptiva que me atrevo a decir, se lleva a las contraseñas, no por, a las contraseñas tradicionales, porque de nuevo con una contraseña tradicional, que es lo que pasa, nuestro, nos roban nuestro, de nuevo nuestra contraseña, sí, o hasta incluso nos pueden robar a veces lo que es el doble factor de autenticación a través de phishing, y lamentablemente acá es donde aparecen esos problemas. Espero que haya quedado claro, si no podemos sí. seguir ahondando. Total. Ahora, una de las, de las cosas que todo el mundo se pregunta cuando le hablas de phishing es, ¿realmente los pasquis? solucionan este problema del phishing, porque digamos que en teléfonos de dudosa procedencia, con tecnología básica, hemos visto que el desbloqueo, por ejemplo, el inicio del teléfono, lo han logrado burlar con una foto o inclusive con una impresión 3D. ¿En este caso es más difícil? En este caso va a ser un poco más difícil, porque como digo, esto va a estar alojado dentro del dispositivo y... Obviamente, todavía estamos eh, en, en fase de prueba, ¿no? Como toda tecnología que empieza, al principio parece una gran solución y después aparecen estos casos. Todavía esto está en estudio, ¿no? pero lo que se busca es ayudar al usuario, ¿no? Con el manejo de las contraseñas. Pero de nuevo insisto con esto, la contraseña a la cual se va a acceder va a estar dentro de nuestro dispositivo y como vos bien mencionabas. Todavía no se han presentado casos en los cuales eh, se pueda, como decimos, eh, de la parte técnica, va o burlar esa seguridad. Pero bueno, hay que darle un tiempo a esta tecnología. Viene a solucionar otra problemática, más que nada. Después veremos, capaz en, otro, en otra de, de estas entrevistas, a ver qué es lo que puede suceder, ¿no? Pero viene a solucionar, más que nada, el manejo de toda la información que tiene el usuario a través de contraseñas tradicionales. María, ¿podríamos decir que los Paskis son el futuro de los passwords o el presente? Y yo me atrevo a decir que ya va a ser el presente, ¿no? Como bien mencioné, esto está eh, siendo ya evaluado, desarrollado, está en una fase beta, por lo menos desde el lado de Android y demás. Y, y de nuevo, si bien va a llevar un tiempo en que todos los usuarios empiecen a utilizarlo, realmente va a facilitar eh, al usuario final en el manejo de todas estas contraseñas que manejamos hoy en día con nuestros diferentes aplicativos, servicios y demás. María, otra de las cosas que todos nos han preguntado es, bueno, yo tengo un PASCII en mi dispositivo con iOS y demás, y decido irme a Android. ¿Cómo es la migración ahí? En ese caso todavía no te podría responder lamentablemente <risa> porque... Todavía sigue en desarrollo la parte de Android, no se está utilizando. Pero bueno, en breve me supongo que ya apenas pueda ser lanzada, ya vamos a tener resueltas estas preguntas. ¿no? Lamentablemente, como digo, eh, estamos hablando de un tema bastante eh, en vías de desarrollo. Ya está casi finalizado, pero es lo que se va a venir este año. Ok. Y los FASCIs a nivel de unidades externas, por ejemplo, porque hemos visto algunos memorias USB, algunos otros dispositivos que tienen NFC y demás, ¿qué tan seguro llega a ser desde la perspectiva de ustedes los expertos? Bueno, en dentro de la perspectiva de, de, bueno, como expertos, obviamente a un usuario final esto le da muchísimo eh, más seguridad, podríamos llegar a decir, en cuanto al manejo, porque van a estar alojadas dentro del dispositivo. ¿Por qué hablo sobre usuarios finales y mi enfoque? ¿no? Porque no todos los usuarios finales se pueden comprar, por ejemplo, un dispositivo tal como mencionás, ¿no? porque también hay que recordar eso, que son bastante costosos estos dispositivos y que, por ejemplo, se utilizan para el manejo de criptomonedas y demás, que muchos usuarios sí invierten. Pero para un usuario final promedio, la verdad es que es una inversión muy grande. Entonces, poder posibilitarle a través de un dispositivo móvil, por ejemplo, algún tipo de dispositivo de hardware de este estilo, obviamente que es un plus y es más accesible para todos. Obviamente que eh, tener un dispositivo aparte no conectado a internet, es decir, eh, es mucho más seguro. Pero de nuevo, insisto con esto, al agregarle la parte de huella digital y la parte de detección facial, esto va a ayudar muchísimo al usuario final. De nuevo, eh, insisto, con la parte de hay que ponerlo en contexto, ¿no? Es lo mismo un usuario final que apenas, bueno, puede contar con su dispositivo y le damos otra herramienta que, por ejemplo, para alguien que eh, se está, en, que, que tiene mucho más recursos y puede comprarse de acuerdo a sus necesidades algún dispositivo aparte para la gestión de sus contraseñas, ¿no? María, además de la dificultad que hay... Eh, a nivel de migración, ¿existe alguna otra desventaja para los pasquis? Actualmente, la única eh, desventaja que podríamos llegar a asociar es que este, las pasquis, de nuevo, van a llevar un tiempo de adaptación al usuario, ¿no? Por lo cual, vamos a suponer de que salga eh, esta actualización en Google el mes próximo, me atrevo a decir de que el usuario final todavía le va a llevar tiempo hasta adoptar esta nueva tecnología como un hábito, ¿no? Todavía vamos a seguir introduciendo contraseñas tradicionales, entonces, si bien es una nueva tecnología disruptiva, la única desventaja, que por el momento, esto es importante aclarar, es que va a llevar un tiempo hasta que el usuario final se pueda adaptar. Por el otro lado, en cuanto a vulnerabilidades y demás, vamos a tener que esperar, sí, que tengamos la primera versión beta, a ver si de esa manera se puede llegar a encontrar algo. Pero de nuevo insisto con esto, solo por ahora, actualmente tendría esta desventaja. Al día de hoy, ¿esta información biométrica que quedan los pascales, cómo está eh, cifrada? ¿Hay algún tipo de estándar o depende de cada fabricante? Actualmente depende de cada fabricante, pero particularmente sí te puedo contar de que, por ejemplo, la de iOS está siendo utilizada por eh, el protocolo de web, tendría ser. Entonces, por ahora, de si no me insisto con esto, tenemos que eh, tener otra nueva, una nueva actualización, bah, mejor dicho, que sea lanzada por Google para seguir evaluándolo. Pero sí el tipo de cifrado que utiliza es un cifrado mayormente asimétrico, en donde tiene la clave privada y la clave pública. Wow, podrías hacer una, una diferencia entre esas dos, <ríe> entre la clave activada y la clave pública, porque Dale, seguramente en ese punto perdimos a gran parte de la audiencia. Sí, lo voy a tratar de explicar, y de nuevo lo voy a explicar con esto de las PASKI para que se vea por qué es tan poderosa esta, esta nueva tecnología. ¿sí? De Cualquier cosa me vas parando, si ves que, que no, que no claro, se entiende Bien, bueno. Para que el usuario final lo entienda, hoy en día lo que hacemos con nuestras contraseñas tradicionales mayormente es, nosotros nos logueamos en algún sistema, ingresamos una contraseña, y esta contraseña es guardada en el servidor de esa aplicación. ¿no? Entonces, cuando después nosotros vayamos al otro día, a la tarde o demás, vamos a ingresar esa contraseña, y esa contraseña se va a verificar con el servidor de la aplicación. Esto es un, un, el, el estilo de contraseña tradicional. Con la key, que acá es donde se utiliza la llave pública, podríamos decir, y la llave privada, acá se utiliza de otra manera. Yo voy a utilizar, sí, con la Pasky se va a loguear dentro con la llave pública dentro del servidor del aplicativo, pero yo para poder ingresar a ese aplicativo voy a utilizar mi llave privada que va a estar alojada en mi dispositivo, y acá viene lo, lo grandioso. No es que yo como usuario voy a tener que recordar alguna contraseña, sino que el dispositivo va a ser lo suficientemente inteligente que cuando yo activo la cámara o la huella digital, ¿sí? Va a ir a buscar esa clave privada que está alojada dentro del dispositivo. Entonces, ahí hago una pausa. Tengo la llave que va a estar con el token generado y, además, dentro de lo que es el aplicativo de Google, ¿sí? Por ejemplo, una aplicación de Google y, por el otro lado, voy a tener la llave privada que está dentro de mi dispositivo, que esto es lo que el usuario un poco se debe olvidar, porque para ver la llave privada va a ser su huella digital y su, o su, tendría su, a ser... Su eh, rostro. Lo que es, eh, acá, exactamente su rostro, me, me enredé entre toda la explicación. Sé sí que es un poco complejo explicarlo, pero de no nuevo insisto con esto. La llave privada para el usuario final, va a ser justamente nuestra cara, ¿no? O nuestra huella digital. Mientras que eh, lo que es la llave pública, que es la que va a recibir el servidor, ¿sí? De, del aplicativo, a nosotros no nos va a interesar porque va a ser indistinto, no insisto con esto. Entonces, acá hay dos escenarios. ¿Qué pasa, Sol, si, me, si hackean el servidor de tal aplicativo y yo compartí mi llave eh, pública a ese servidor? No importa, porque la única manera de que el cibercriminal pueda acceder a nuestro aplicativo, de no insisto con esto, es a través de nuestra llave privada, que va a estar asociada a nuestra cara, a nuestra huella digital. Entonces, es como un mundo nuevo de tecnologías de, de, de, de lo que son las contraseñas. María, esto quiere decir que los passkeys no solo podrían ser la, la solución o el paliativo Hacia los ataques de phishing Sino también hacia los data leaks Exactamente exactamente. Esto es lo, lo, lo enriquecedor Y de nuevo por eso digo disruptivo ¿no? Porque estamos agregando Otra capa de seguridad A lo que es el manejo nuestro De nuestras contraseñas O sea, ya no solamente Poner, eh, vendría a ser El foco de la responsabilidad De la empresa que por ejemplo Fue hackeada, sino que ahora también Nosotros tenemos la, la gran responsabilidad de tener nuestras contraseñas dentro de nuestros dispositivos. Entonces podemos dividir ahí ese, ese manejo de responsabilidad, ¿no? Porque capaz que con mi contraseña tradicional me pasé un montón de tiempo generando una buena contraseña, eh, lo suficientemente extensa, con caracteres alfanuméricos, pero como os bien mencionás, aparece un data leak y ¿qué hago con ese manejo de contraseña ¿Qué hago? Tengo que de nuevo actualizar, fijarme si algo no, no ha sido vulnerado por la empresa hackeada y demás. Entonces, esto también viene a ayudar desde los dos lados, al usuario y a las empresas también. Bueno, pues esperemos que realmente funcione y que también la adopción sea medianamente rápida. Muchas gracias, María. No, a vos sí. Gracias por el espacio.